Oh. ¡Ay, coño de su madre! ¿Cómo estáis de Cállate. ¿Cómo está? ¿Cómo está, hijo? ¡Ay, ¡Cierra el orto! ¡Cierra el orto! ¡Cerra el orto! ¿Cómo están hijos de la chicas? Estamos acá en un nuevo video para el canal Esta vez en un juego bastante peculiar Donde pues Nos vamos a quedar del susto El contenido de terror es un de chicas, mucho mi estilo para subir en mi canal Aparte porque me cago del susto Y me gusta cagar del susto Pero bueno, esta vez les traemos un juego Bastante, bastante ¡Oh! ¡Qué ter... Si tienes problemas cardíacos, no juegues esta cosa, en serio te va... Fuera de pedo, fuera de pedo Te va a dejar bastante traumado okay. Perdón, Por lo menos traumado, por supuesto Si te anda sacamos sacar un Nokia que ¿sí? Advertencia, advertencia Este juego contiene escenas bastante... Eh... Pues bastante. No vamos a expresar muy bien. A ver, como escenas bastante grotes, gro no. Pues espontáneas, con contenido pues audiovisual. Eh, ya me está haciendo bolas. <ríe> este, bueno, el chiste es de que este juego contiene bastantes screamers bastante fuertes. Que si tienes problemas de corazón, pues. Aunque sí te va a afectar, eh. Advertencia. Sí, pero si sí, te vale madre, sí, si estás bien, bien sanito, pues vamos a darle cargando este hay que esperar a que cargue Ok. Ok, creo que se podía cambiar la interfaz no me acuerdo con qué botón no me acuerdo con qué botón se podía cambiar la interfaz en serio había un botón para cambiar la interfaz no me acuerdo hay Ahí... Hay que probar los botones mm. Ay, me salí Este, ¿con cuál botón se hacía esta cochinada? ¿Con qué F1? ¿Con qué? Espérate, estoy probando A ver, ya me salí de aquí Ok, aquí se puede cambiar el modo de interfaz Que está el de VHS GPS VHS, WS No mames, este Va a poner el más visible para que Ustedes disfruten, porque Porque en serio no se va a ver ni madre. De por si sí el puto grabador, no sé por qué se le baja la calidad Cada vez que graba un video Imagínate, más, más otro Más un nivel de HD De, de VHS Vete a la verga, no se va a ver nada <risa> Pero bueno, ya Vamos a dejar este modo A ver, vamos a ver Cómo se ve la interfaz de cada uno VHS No se ve una mierda eh, Aquí menos A pesar de que no O sea Aparte de que no se ve nada Está en blanco y negro Y eso Como que le quita un poco de misticismo Así que bueno Vamos a Vamos a checar los botones Pues, pues está bueno el Inventario Creo que había un botón para el inventario No me acuerdo cuál era Creo que era ahí Puta madre Este los sonidos de interacción son bastante, bastante exagerados Déjame pasar mierdas ¿Qué? Déjame pasar, pues qué, ayuda Déjame, ahí vete a la verga. Entonces, bueno, a ver, vamos a agarrar esta cosa. ¿Qué, ¿Qué es esto? I hope this lantern faints your hell. Ay, no sé, ahorita no quiero traducir. Openenglish.com. Profesores norteamericanos, 24 horas al día. Ya empezamos de el es juego. Estamos parados en la nada. Nuestro coche. Dije que no le pusiéramos del diesel pero no, está de pinto necio, porque que es en la misma pinche nota Ay, calcaio, susu Este, ¿cómo se pone el puto inventario? Dime cómo se pone el pinche inventario, como en el Fortnite del Tab Ok, no sé qué dice ¿Con qué tecla? ¿Qué tecla preté? Ah, con Z con Z apretamos el inventario, ok Ok, con Z apretamos el inventario Bueno, pues vamos a... Ay, lo que nos va a venir en serio ahorita Pero bueno, vamos a... Vamos a... Ah, oh, mira, chiste, corre ¡Ay! ¡Qué novedad! Chiste corre, no sabía Nos quedamos un rato quietos ¿sí y se recarga automáticamente A ver... Pues supongo bueno supongo que este wey vino aquí no sé si esto es una iglesia pero tú de que, que pues este güey yo creo yo creo ay Brian Myers <risa> <risa> qué es esto es una shadow <risa> ¿Estás bien, güey? ¿Quién eres tú, guardia, motherfucker? Y acá tiene una... No, me, me va a chacalonear, güey, ya, vámonos. Vámonos, porque me voy a pedir la hora y yo no... Ahorita no quiero, ahorita no estoy de ánimos para que me salten. La neta, yo... Si me viste, Güey, tienes que ir a una pinche colina con una pinche monja toda macabra que te grita... Pérdete que te chinga los oídos, digo, no. y yo en el camino me tiro a al... esta pinche colina, porque neta, qué psicópata este cabrón, no, no. está viendo el ambiente, oh, no sé si es el típico juego de, ay rescate a este niño, mira se perdió, no güey no, ok, creo que aquí está la puerta, pues, pues nada, no nos queda otra más que entrar, pero quita ya. Neta. Oh. Ok, aquí tenemos la puerta. ¿Están preparados? Porque yo no. Hagamos. Es la meca de la irreverencia. Buguéate, por favor, ya no quiero... Ok, estamos dentro si me, ri si me estoy riendo Si me estoy riendo es porque en realidad me voy a cagar del susto Quita el puto VH de que te dije, cabrón Pues vamos a darle Ok, empezamos aquí, normal Estamos acá en un, una especie de, de cuarto Medio raro Bueno, pues bueno se ve un, No se ve una mierda, imagínate, en VHS No, está peor, cabrón Ok Por un momento vi un trozo de Mierda Oh, oh, oh, oh Barber with speed Ok, como que necesita algo Ah, cállate Pinche juego todo con, con pinches Con pinches sonidos Todos acá ¿eh? No exagerados a la verga. Por lo menos son las cuartas Que suenan como Ah, mira, ¿qué es esto? Oh, por fin Lucecita Necesita de mi vida. ¿Para aquí qué hay? ¿Para aquí qué se hace? Aquí vamos a, vamos a buscar algo, ¿no? ¡Mi madre, ¡Pinche casa de pobres! Qué bueno, vamos a, vamos a seguir buscando. ¡Ciérrate! No, ¡Putas puertas! <risas> ¡Ay, pinche sensibilidad! ¡Está bien perra! ¡No hay ni madre! Es que, ¿Qué quieres aquí? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Vieron eso? Como que... No me quiero Díganme que no, no es lo que creo que es la puta monja si ¿sí o no Si ¿Sí es la puta monja Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Que digo, vamos a irnos agachados se fue. ¡No te sé va! Si hay... ¡Ya vete! ¡Puta! Ya, por favor, ya, vete. Creo que... Creo que ya se fue. se puede interactuar con esto? Creo que esto es como tipo granny, pero esta madre sí. Pero esta madre sí espanta a niveles cabrones, eh. Moviendo. A ver, muévete. Creo, creo que hice ruido, creo que hice ruido, creo que hice ruido. Uf, uf, uf, uf. Nos quedamos acá Aquí escondiditos <risa> Cállate Dime que no escucha, güey Dime que no escucha ruidos o me voy a cagar güey. Dime que, es, Dime que sí, es sorda, güey Dime que es sorda, cabrón Dime que es sorda, porque Porque vete a la, vete a la verga Che, monja fea no es cierto, monja hermosa, monja hermosa. Chimón un café, güey. No puedo hacer nada aquí adentro porque viene a chingar la madre, a ver, a cerrar el cantón aquí. Supongo que es sorda porque ya tiró una puta tapa de estas y nomás no vino. ¿Acá hay algo? Dije, vio. Ok, hay que cerrar, hay que cerrar. ¿Qué tal si esto sí lo escuchó? ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! Que te cierres, ciérrate por favor, ciérrate Ciér Que no, ahí, ahí, ándale okay. Voy a cagar, güey, porque ahorita tengo mierda en los pantalones Y ahorita no me aguanto Ay, si sí, no Vamos a tratar de cruzar con esa pinche monja ahí enfrente espero salir vivo y como dijo Anuel Mira bien hijo de tu puta madre soy mencho wey relaja tu puta gente a la verga soy mencho güey a ver si ¿se, se podrá tardo yo cojo sí. No me arrepiento de haberme escondido. Gracias, cama. En serio. Gracias. No me arrepiento de haberme... Uh, espero y se vaya a los baños a hacer... A cambiarse el... Co el... El... El cótex, güey. Ahorita... A ver, este... Yo voy a intentar salir. Eh... Ok. A ver. Aquí dice... Aquí... Parece... Pinches. Pinches Pinches Pelos de viejo tirados ahí. Este... ¡Cállate! ¿Por qué ahora los truenos son más recurrentes? A ver... Eh, ¿Se puede ir? Sí a huevo, pero toda mal puesta. Eh. Parkour, por parkour, parkour. ¡Perfecto! ¡Sí! A ver, ya vamos a, vamos a continuar. ¿No podemos quitar la tala para que se caiga la pinche vieja está aquí el abismo? Vale, madres. Ahora, bueno, nos va a seguir la... Oye, vamos a presionarnos porque esta pinche vieja va donde quiere. Güey. A ver, hay que inspeccionar en corto. no me siguió ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Ay, ay vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Que tenemos más accesibilidad, que mierda esa, what the fuck, fuck. ok, no era necesidad de hacer ese pinche, para, para decirme que está cerrada, Amarillo, amarillo, amarillo, los plátanos. ¡Ay, no es cierto! No cierto. ¡A mí no me el no me gusta, no, <risa> Espero que les haya gustado esta video, ya saben que se pueden suscribir al canal La verdad este juego Chingas a tu madre Chingas a tu madre Ichejo culero ah. Si quieren otra parte La meta son Dos likes Ya sé, es demasiado Es demasiados likes Pero yo, yo yo confío en ustedes Yo confío en ustedes Yo sé que ustedes pueden Ya saben que se pueden suscribir Dale a la campanita este comentar Este Suscribirse otra vez Reporte No es cierto, no es cierto no. Por favor no Chau chau, bye bye Cuídense No es cierto, eso no Para nada eh, bueno, adiós Bye Fin este video me llevó idealizado diseño dibujo de imag imag imag imag imag imag